Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Estamos arrancando nuevamente una jornada... Aquí con información y móviles en vivo vamos a hacer eh, mucha presencia hoy de la televisión universitaria en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas porque eh, se está viviendo la tercera jornada de la Expo Posada Ciudad Universitaria, la Expo Carreras, donde más de 40 institutos de formación superior y las seis universidades de aquí de la provincia eh, están dando a conocer su oferta académica a todas las eh, las carreras que pueden ofrecer desde los distintos espacios. Así que vamos a estar en vivo hoy con nuestros compañeros allí que están trabajando desde temprano, Emanuel Paproqui, eh, Daniela Ayosa, allí cubriendo, así que en un ratito nada más vamos a estar con ellos. Y también vamos a estar compartiendo un material, una charla que mantuvimos con la rectora, eh, un equipo también de aquí de la Televisión Universitaria, ha charlado en profundidad sobre el tema que eh, ha sido de, de interés y también de gran conmoción aquí en la Argentina, que tiene que ver con el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta. Hemos charlado con la rectora, nos dio su punto de vista y también otros temas eh, que tienen que ver con las obras e infraestructuras dentro del ámbito universitario. Así que un poquito de todo, después de una pausa compartimos y ya seguimos con esto. De regreso aquí en el informativo al día y vamos eh, ya directo al cuarto tramo de la costanera de Posadas donde se encuentran nuestros compañeros, eh, allí cubriendo el evento, la Expo Carreras, eh, que está transitando su tercera jornada. Eh, y ya está preparado Emanuel Paprochi, el periodista de la televisión universitaria, nuestro colega, eh, con algo de biotecnología, así que, así que ya le damos el pase. Muy buenos días, Florencia, ¿cómo andan? Eh, nosotros estamos aquí por el segundo día ya consecutivo, la verdad es que es una, una fiesta, realmente se vive, una fiesta que estamos viendo así, los chicos se acercaron, hoy no acompañó tanto el día como ayer, que había mucho sol, sin embargo la gente sí está acompañando, hay mucha presencia de estudiantes eh, y, y, y un montón de cosas más que se van viendo de a poco, y ahora puntualmente nos acercamos al salón lúdico lo cual ya nos llamó la atención para hablar con Lorena Castrillo, ella es responsable del biomis así que muy buenos días Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Eh, sí, yo trabajo en el INBIOMIS, que sería el Instituto de Biotecnología Misiones, y en este, siempre participamos de las expos porque consideramos sobre todo importante tratar de hacer ese, esa conexión entre la escuela secundaria y lo que es la universidad, y lo que es lo posterior, porque todos ya hicimos una carrera de grado, y estamos en un proyecto de investigación, en doctorados o diferentes líneas. Entonces, siempre lo que buscamos fue tra tratar de volver a agarrar a esos chicos que cuando uno está en la secundaria no sabe para dónde disparar y que de repente te dicen que vas a hacer cuando sos grande y sos grande teóricamente al año siguiente que empezás a estudiar una carrera. Entonces, como que tu cabeza está así, no da más. Entonces, por lo menos contarle lo que uno hace eh, una vez de recibido de diferentes carreras, nosotros trabajamos en el área de control biológico y en ese área trabajamos diferentes profesiones, somos licenciados en genética, hay chicos que son bioquímicos, una chica es licenciada en ciencias biológicas y todas esas diferentes carreras que son afines en sí, se dedican a trabajar en una misma área. En nuestro caso buscamos trabajar en un área para contrarrestar lo que sería un control químico en los cultivos, ¿Y por qué hablo del control químico en los cultivos? Porque es lo que tradicionalmente se hace cuando yo de repente tengo un cultivo de lo que sea, por ejemplo, yerba mate, té o lo que sea, y de repente empieza a bajar el rendimiento económico de ese cultivo. Enseguida miro a ver qué plaga está afectando para bajarme el rendimiento económico. Entonces voy y busco un producto químico que haga, ataque esa plaga. Pero ¿qué pasa? Ese control químico va sí a ir a atacar a esa plaga, pero también va a atacar a cualquier organismo no blanco y me refiero a organismos no blancos como por ejemplo una abeja que esté colonizando por ahí y pasó por ahí y entonces el control químico la mató. Y además siempre se sabe que las personas o el operario que está encargado de aplicar ese control químico tiene que tener siempre resguardos para cuidar su salud. En nuestro caso el control biológico viene a tratar de contrarrestar esa aplicación porque lo que buscamos es aplicar microorganismos que son benéficos, que son nativos de la provincia para controlar diferentes plagas. ¿Cómo hacen ellos? Yo estoy usando un organismo vivo para controlar otro organismo vivo. Lo bueno de esto es de que no son perjudiciales para el, or o para el hombre y tampoco son perjudiciales para los organismos no blancos. Lorena, y te, esto evidentemente es un mundo para los que nos estamos sí, claro. terrorizados, digo, ni se nos ocurre. ¿Los chicos lo entienden así cuando lo explicás? me acá justo están arrancando alguna demostración, parece nuevo o algo así. Por ahí vamos a girar un poquitito, Dani, por el micrófono, ¿te parece? Vamos a aprovechar, vamos a movernos un poquito acá para que no nos moleste el micrófono. Y te digo, los chicos cuando vienen se acercan, ¿van entendiendo el concepto o no? Sí, porque lo que buscamos es que todo lo que le vamos a hacer, le mostramos, todo lo hacemos con juegos. En la parte de los hongos llegan y enseguida se acercan porque ven un montón de placas que son como platitos, que tienen crecimientos de hongos, que están acostumbrados a ver el techo, que tiene hongos, el suelo, que ves un hongo creciendo, un honguito de sombrero y te llama la atención. Entonces son cosas que rutinariamente ven en su vida. Y de repente nosotros venimos y le decimos que vamos a aplicar eso y que eso para cómo saben que lo pueden tocar con sus propias manos. Entonces siempre mediante el juego, nosotros tenemos un montón de, de diferentes, en el stand tenemos diferentes juegos en donde ellos pueden ir probando cómo actúa cada uno de los microorganismos. Entonces enseguida se engancha por ese lado, porque se lo explican de una manera más fácil y entonces sí lo entienden. Muchísimas gracias, Lorena. No, eh, bueno, así pasó. Lorena, Flor, eh, la verdad que eh, la, acá nos sorprendió este, esta sala de. Bueno, la gente pasa, ¿eh? ¿Está bien? Nosotros estamos metidos en medio en el medio de la sala lúdica, no le vamos a pedir que estén todos quietos informales, ¿no? obviamente. Tención en vivo? Estamos en vivo, hay mucha gente acá dando vuelta. Ahora, por ejemplo, Dani, ¿podemos mostrar ahí? Están haciendo reanimación. Va a estar intentando, mire eso, ahí Daniel va a mostrar. Eso es súper importante, de papro. Que ¿Cómo? Que es súper importante la técnica de RCP eh, para mostrar sí, sí, y, sí. y, bueno, de, de hecho la Escuela de Enfermería, ahí veo el IPESMI, pero la Escuela de Enfermería eh, de la Universidad Nacional de Misiones tiene una, una unidad de, de, de esto, ¿no? de la enseñanza de RCP. Sí, sin duda, tenemos... En este salón en que estamos, un salón lúdico, también tenemos acá la gente de Facultad de Ciencias Exactas. podemos mostrar las, las mariposas acá y demás que van haciendo los juegos. Mostramos ahí, Dani. Tenemos un montón de institutos y universidades que acá hacen distintas actividades y los chicos van experimentando, ¿no? Ahí vemos cómo están mostrando. Yo la verdad es que nunca, debería uno probar en algún momento. Realmente interesante todo lo que tenemos acá, Flor. Si tuvieras eh, que elegir algo, Papro, si tuvieras que elegir algo, alguna carrera o alguna opción de ahí, ¿qué, qué te gustaría? Por ejemplo, comentanos qué hay eh, de lo que nos está mostrando, qué, qué otras opciones. Mira, hay una edad muy grande, está la gente de salud. Ajá. Yo si tuviese que elegir algo me parece que me tiraría por ese lado, se me dio por ahí. Y uno va aprendiendo un montón de cosas, la verdad que los que tomamos decisiones a la hora de, de estudiar, sí. nos hubiese gustado tener esta expo porque acá tenés un buen abanico de cosas, claro. eh, en la cual te va mostrando y te van enseñando de qué se trata la carrera. La verdad es que me parece fundamental esto. Sí. Eh, para los chicos ¿no? que están a punto de tomar una decisión que es uh -huh. importante, que no es definitoria, como la o sea, claro. puedes cambiar después, o uh -huh. después te das cuenta y te a hacer cosas. Eh, también está bueno sacar casa esa presión. Claro. Papro, bueno, eh, no sé si querés hacernos, mostrarnos algo más ahí, pero en un, en un pero ratito. un poco, a ver. Sí, a, ver. Mira, a ver, acá están los chicos. Eh, de Secretaría de Ciencia y Tecnología Ajá. Ahí vamos a mostrar un poquito lo que tenemos a ver Dani ahí va a avanzar con la cámara ¿Eso de qué institución es? Y esta es de la UNAM, de la, ah. la, de la Universidad ah, de y claro. claro. Sí, es de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología eh, Ahí está justamente el Instituto de biotecnología que te comentaba que ahí se van haciendo las pruebas uh -huh. ¿ves? Ahí está. Mira, Dani, si se puede mostrar acá con la cámara. Acá están los honguitos que nos contaba Beta. Contada Lorena, un ratito. ¿Y cómo funciona, Lorena? ¿Puedo mostrar aprovechar de que estás? Sí, está ah, por favor. A ver. ¿Qué estás haciendo ahí, Juan ah, con Básicamente, como puedo unir flechas, pero en formato electrónico. Entonces, la idea es unir el concepto que estamos trabajando con los chicos eh, con su definición entonces cuando uno conecta el concepto correcto con el, la palabra que estamos buscando prende la luz en fuego y tiene la ventaja de que podemos ir cambiando las tarjetas y tenemos en algunos casos por ejemplo las estructuras microscópicas que los chicos fueron viendo también en el microscopio ¿Y, y le pegan los chicos o le erran bastante? Pegan eh, bastante, sí, la, la verdad es que está en atención, adquieren bastante rápido los conceptos y se prende bastante con el juego Yo estuve mirando un par y digo que no le pegan ninguna no, ¿Qué, ¿Qué otra cosa tenés ahí para mostrarle a la gente? Lo que llamamos la ruleta microbiológica, donde la idea es girar la ruleta, ver en qué cultivo cae y comentar con los chicos de qué se trata o qué uso le da mucho propiedad el laboratorio y qué significado tiene. muchas gracias. Bueno, Chica ya nos vamos despidiendo por esta primera salida. Dale, si ¿Te parece? Dale, buenísimo. Después tenemos eh, el estar de los chicos de seguridad vial que seguramente vamos a estar haciendo verdad. Genial, papro. Eh, bueno, en un ratito nos, nos volvemos a comunicar con ustedes. Gracias. Espectacular. Bueno, nuestro equipo allí de la televisión universitaria presente en el cuarto tramo de la costanera, eh, en el sector lúdico, en esta oportunidad, mostrando algunas alternativas que ofrece, en este caso, la Universidad Nacional de Misiones a través del Instituto eh, de Biotecnología de Misiones, INBIOMIS, con toda la línea de investigación que tiene este instituto. Así que bueno, podés acercarte, eh, hasta las 17 horas están presentes allí en el cuarto tramo de La Costanera. Si estás buscando alguna carrera, alguna alternativa para estudiar, para seguir o para continuar, podés acercarte y ver todo el abanico de oportunidades que tenés. Vamos a compartir una pequeña pausa y al regreso eh, otro tema que tiene que ver con segmento de cultura vial aquí en El Día. Estamos de regreso y vamos a compartir ahora un material, una charla con la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Boren, eh, que se expidió al respecto de la situación que se ha generado el último fin de semana, el intento de magnicidio de público conocimiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el repudio y las palabras de reflexión y análisis por parte de la rectora de la UNAM. Compartimos aquí. The to and going to Bueno, y también eh, queremos compartir eh, algo que es de la Universidad Nacional de Misiones, tiene que ver con convenios, con obras y líneas de trabajo a partir de ahora eh, que se van a estar realizando y esto nos comentaba la rectora. Gracias. Thank mm -hmm. you. Compartíamos entonces la nota que mantuvimos con la rectora Alicia Boren. Bueno, ahora rapidito nos vamos hacia el cuarto tramo de la costanera nuevamente con nuestro colega Emanuel Paprocki, que tiene algo para decirnos. Continuamos no, aquí en vivo desde de, de la experiencia de La verdad es que hay un ambiente muy movido, mucha gente. está tanto, aquí no tenemos audio. ¿Ven? ¿Eh? Así que te la vamos a una luchita, vamos a poner un poco más cerca. Pausa y ya vuelven, quédense ahí. Te dejo con el estante, señoría. Continuamos aquí en Al Día y vamos a compartir ahora el segmento Cultura Vial. Antes te recuerdo, que puedes seguirnos en todas nuestras redes y, e ingresar en la página transmedia.unam.edu.ar. Ahora sí, damos el pase a Marlene con una estudiante de la Tecnicatura Superior en Educación Vial. Muchas gracias, Florencia. Bienvenido a todo a Cultura Vial agradecemos a UNAN Transmedia y a la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial que hace posible este espacio. Y bueno, como comentaba Florencia, hoy estamos con Natalia y Rosa, ¿no? Rosa no? Díaz, sí. Rosa Díaz, que bueno, ellos prepararon un tema y, y como materia vienen a exponer todo lo aprendido de eh, su año. ¿En qué año estás? En a tercer vez. año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial. Este uh -huh. sería mi último año. Genial, genial. Bueno, estamos vamos a celebrar. Eh, los pasos de, de Natalia y, y sus compañeros y bueno, contanos el tema que preparaste Natalia eh, Nuestro tema es sobre el ciclista eh, como vemos eh, la, ha evolucionado mucho el uso de la bicicleta y como sabemos eh, la bicicleta es un vehículo más para el tránsito por lo tanto se debe respetar todas las normas de circulación como eh, por ejemplo sería respetar el semáforo uh -huh. respetar la prioridad del peatón eh, antes de circular, no beber alcohol, no usar el celular y no usar tampoco el aur auricular. Qué importante, ¿no es cierto? Esto de, de respetar y, y de hacer hincapié también uh -huh. en los dispositivos de seguridad. Porque, bueno, decimos en una bici que si bien no es como una moto que no va muy rápido, sí. pero generalmente eh, suelen eh, tener daños, ¿sí? Así que... ...los ciclistas a tener en cuenta... ...y respetaba viendo también un video... Que, ...que no sé si preparaste vos con tu, con tu compañera... O, ...o cómo fue la, la realización de ese video... ...contanos un poquito... Eh, ...sí, nosotros preparamos un video sobre los elementos de seguridad... ...de la bicicleta que sería el casco de seguridad... Eh, ...los espejos retrovisores... Eh, ...ojo de gato se le llama al, al reflector, el reflector que va en la rueda... Eh, uh -huh. ...también son los guantes, los anteojos... Y bueno, y eso serían algunos sí, de los elementos. Y también estuvo algo muy bueno que, que generalmente veo en algunos usuarios como conductores de, de automóviles y de, de motocicleta, es que eh, generalmente nos cuentan de que no respetan los ciclistas los semáforos. Sí, sí, así es. Hoy, por ejemplo, cuando venía al canal, eh, vi muchas ciclistas que van en contravía, o sea, no se puede circular en contravía. Y se debe circular también a un metro de la acera, eh, siempre por la derecha. Y eso vemos que no respetan esa, esa forma de circular. Qué increíble, qué increíble la verdad. Es que es muy interesante y si bien vemos un reordenamiento en nuestra ciudad, en la ciudad de Posadas, eh, que se está invirtiendo ¿sí? y se está visibilizando un poquito más lo que son los ciclistas. La, eh, la verdad que está muy hermoso todo esto y también que nos ayuda a nosotros, ¿sí? porque es eh, una manera saludable ¿no? de, sí, sí. De, de trasladarnos a nuestro trabajo. Entonces es necesario hacer hincapié y bueno, nosotros estamos acá para eso y, y es, re, es súper necesario que se respeten las normas viales. Así que bueno, Natalia, ¿tenés algo más que contarnos? Eh, está, eh, y bueno, y solo respetar las normas de tránsito y cuidarnos entre todos nosotros. Sí, bueno. Eh, muchas gracias, te animo a seguir, a vos, a tu compañera, a todos los chicos, a todos los alumnos que van a pasar por acá, los animo a seguir, realmente es algo innovador, hermoso pasar por y tener esta experiencia ¿no? del micro. Entonces eh, volvemos con Florencia y pidiéndole a cada uno de ustedes su compromiso y respeto por la vida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias chicas, el espacio segmento de Cultura Vial. Nosotros continuamos, vamos a compartir una pausa aquí en Al Día y ya seguimos con más. Eh, continuamos aquí en Aldía, en el segmento de Cultura Vial y vamos a dar el pase ahora desde el cuarto tramo de la costanera a nuestro colega Emanuel Paproqui, que está justamente en el stand con eh, alumnos de la Tecnicatura en Seguridad Vial. Ema, ¿nos escuchás? Ahí ya, te, estamos, estamos al aire Ema, así que... Me parece que no nos está escuchando. Bueno, eh, hasta que nos organicemos un poquito. Bueno, chicas, eh, tengo la oportunidad de charlar con ustedes. Cuéntenme un poquito que, cómo están trabajando actualmente en la carrera. Bueno, la verdad es que es que la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, que es donde están ahora eh, apostados, sí. la verdad que... Bueno, esperemos que podamos comunicarnos con, con Emanuel eh, tiene diversas áreas a, a, a tratar, a profundizar y así estamos hoy con, con Natalia, con Rosa también, que sí, ellos prepararon sí. y se vienen preparando durante tres años para poder estar acá exponiendo, ¿no es así Natalia? Sí, así es. Eh, bueno, el profesor nos brindó este espacio para poder compartir con, con usted y con la audiencia sobre lo que venimos trabajando estos días y estos días, esta semana, estamos compartiendo en la Expo y justo en este momento está el profesor Claudio con uh -huh. unos compañeros, Gabriela y Freddy, que están en ese lugar. Bueno, y vamos, ahora sí nos están escuchando, eh, así que vamos directo con ellos. Emma. No, esta es la raíz. Aquí está la Tecnicatura de Superior en Seguridad Vial, De ahí nace la columna que es un clásico en la universitaria que es eh, cultura vial así que tenemos aquí al profesor y director del canal obviamente Claudio Lanús que también coordina vale, la carrera y está siempre quieto y, y demás le, le, pues, lo aprovechamos, eh, aprovechamos lo encontramos acá todo muy caro. y le, claro, tenés que ponerlo Claudio? Muy bien, muy contento, la contento, muy contento de estar haciendo esta experiencia con los compañeros del canal que estamos teniendo eh, la expo, estamos viendo desde el estudio canal, pero lo bueno es que podemos también vincular dos espacios eh, que tienen mucho que ver con, con, con esta sección del día que estamos viendo ahora de Cultura Viaja, ¿no? que es la Tecnicatura de Seguridad Vial, que está acá en Estado, donde yo soy docente actualmente ¿no? y hacemos este, hacemos este convenio a través de la y podemos, podemos producir este espacio que es muy importante, porque, eh, no sé, entre otras cosas, porque una de las principales causas de muerte y de, de lesiones permanentes son justamente los lo siniestros, los tránsitos. Bueno, para eso es importante poder hablar de Sí, sí, sí, tenemos los, los alumnos. Contame, Melissa está por un lado, Brian está haciendo su eh, oficio de... de, de de presentar la carrera con otros alumnos así que, ¿cómo estás Miriam? ¿todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo es esto de estudiar Tecnicatura al Chirique Hola, buenos días estoy muy bien eh, yo entré a la carrera eh, sin conocer nada y la verdad me, me gustó mucho, me atrapó eh, es muy importante eh, la seguridad vial ya que nos ayuda a nosotros como personas a educarnos y a su vez también poder compartir este espacio que hoy tenemos, poder compartir y eh, nuestros conocimientos a otros compañeros para que se puedan inscribir, que se acerquen y puedan conocer más acerca de la seguridad vial. Duro, bueno, acá lo tenemos a Freddy, también, ¿eh? que está. Usted, se veo muy activo ahí con el público comentando que se trata de la carrera. ¿Qué, ¿Qué le decía a la gente cerca? ¿Qué materias tenemos acá? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cómo es la onda? Dale, ¿tú tal? ¿Cómo estás? Mirá, eh, sí, le explico más que nada las materias que se cursan a través de los tres años. Eh, le doy ejemplos, por ejemplo, eh, productivos de, de, de, del porqué de las materias. ¿Dónde se cursa a través de los tres años? ¿Y dónde se cursa? Vale. Se cursa, el primer año se cursa acá en la Escuela 110, eh, Corrientes y Tucumán. Son, los horarios son de lunes a viernes, es más o menos 6 a nueve y media. El segundo año se, eh, se separan los días, se hacen el BOP 35 tres días a la semana y dos días a la semana en la 110. El BOP 35 está eh, por acceso sur, en la salida del ingreso de la UPA. Y el tercer año se cursa así todo de lunes a viernes en el BOP 35. El mismo horario, varía dependiendo los días por... El, por la cantidad de horas de las materias. ¿Qué tal es una cursa? ¿Hay mucha práctica, hay mucha teoría? Y, ¿Y después la salida laboral? ¿Cuál es? Sí, hay, hay materias que son prácticas, porque por ejemplo ahora que estoy en tercer año, todavía en la última parte, tenemos que hacer las pasantías eh, en tribunales de falta, eh, eh, en organismos municipales. O sea, vamos. Eh, vemos cómo se trabaja, o sea, tratamos de eh, aprender un poco más a través de las prácticas. Y salidas laborales, mira, desde mi experiencia personal tengo compañeros que por ahí desde el primer año ya ingresaron a la, a la escuela de tránsito, están trabajando inspectores, otros compañeros quedaron trabajando en la parte de justamente de tribunales de falta, o sea. No, en el municipio, no, los organismos no, generales relacionado, aparte de vialidad, tanto de vialidad provincial como nacional, o sea, todo lo que esté relacionado con el tema de la seguridad vial, el planeamiento urbano, o sea, hay varias salidas. Bien, eh, si vos le tenés que decir en una palabra a uno de los chicos que viene acá y se acerca, es el chico, ¿por qué le dirías que estudie eh, esta carrera de tecnicatura en yo creo que es importante por por lo que viene pasando a, hace varios años acá en Misiones, que son el tema de los siniestros viales, que no solo termina ahí, sino que tiene con, consecuencias, eh, atrás de eso también tiene muchas consecuencias, por ejemplo, la gente que queda con ese trauma de un siniestro vial, o sea, es como que hay que hacer un poco más de hincapié sobre esto, y obviamente se necesita gente capacitada para poder desarrollar un plan estratégico. Emma, acá hacer... las chicas quieren hacer unas preguntas en también en piso? en piso. Seguro, seguro. Flor, tenemos un problema de retorno, digamos. Si me dicen una pregunta a mí me tiene que seguir Bien. puntual para no ser tan empastoso. Buenísimo. Ahí, ahí te consultan las chicas que están acá. Bueno, eh... Emanuel, la pregunta es, eh, más allá de, de, de todo el, el ámbito académico que tiene y también la, las salidas laborales que tiene la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial, es también incentivar al usuario si, que vaya a estudiar esta carrera, porque sabemos que nuestra provincia forma eh, está en el ranking número Cuarto, sí. Entonces es necesario, más allá de lo que es salida laboral o, o, o otras cuestiones, eh, instruirnos de alguna manera. ¿sí? Duran muy pocos años, creo que es, eh, son tres años la duración de la carrera, como estaba diciendo el, el compañero Freddy, pero la idea más allá de todo esto es que realmente se tome conciencia de la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestra provincia, en la Argentina misma, y que se comience a estudiar, ¿sí? incentivándola y animándole a todos los que nos ven, a los alumnos del de secundario, que, que se formen, ¿sí? porque de alguna manera es la, la única solución la educación. sí. Entonces eh, celebro lo que es esta ESP universitaria y si el compañero Freddy o, o el profesor Claudio eh, coinciden en, en la idea presentada, expuesta. Sí, sí, sí, claramente coincidimos. Todo, todo el mundo que se acercó acá, obviamente vemos que hay un, una falta de, de educación, ¿no? Yo creo que eso, y por eso es fundamental, ¿no? Eh, prepararse, y como decía acá Freddy, me parece que accedan personas capacitadas que han estudiado y demás a puestos en lo que se tomen decisión para respecto a esto, es fundamental. Eh, bueno, muchísimas gracias, Freddy. ¿Qué a ustedes. Acá seguimos, vamos a estar un rato más, Flor, si te parece eh, tenemos bastantes cosas más para mostrar. Yo creo que vos ya estás media contra el tiempo, pero bueno. Eh, no, no, contanos, sí, sí, contanos. ¿te interesa. Alguna, yo te quería buscar alguna, alguna, algún stand que sea sobre, ahí pasa una compañera, ahí por abajo. Un eh, stand en el que cocinen, me parece para ver cómo es la carrera de gastronomía más que nada, ¿no? No, no, no tiene nada que ver con nada digamos, pero para ver esa parte no sé ¿sí usted qué opina importante, ¿eh? importante. acá por lo menos todos coinciden Muéstranos algo vale. Papro, si tenés a mano por ahí Hay varias, ¿El, ¿el cómo? hay varias propuestas de gastronomía eh. Ahí en la, la hay la... varias propuestas sí. ya habíamos saldado el almuerzo pero no estoy viendo el cocinero pero bueno, no, no importa <risa> va, va, va. se te escapó el cocinero bueno, nos, nos despedimos de poner aquí Dale, dale, en un ratito volvemos. Bueno, vamos a compartir una pausa ahora en el día y ya regresamos con más. hacer el cierre ya estamos regresando nuevamente, eh, llegamos ya a las 11 de la mañana aquí en Aldía eh, te recuerdo que podés ingresar a través de la página transmedia.unam.edu.ar. Tenés una pestaña donde dice TV en vivo. Nos podés sintonizar allí con las programaciones que tenemos a diario, eh, el informativo, este espacio y también el programa de magazine cultural que tenemos a través de la televisión universitaria. Por supuesto, las otras propuestas de redes sociales nos encontrás en Instagram, en el canal de YouTube. Por supuesto en Facebook también como Unam Transmedia. Nos googleás ahí, nos buscás, podés ingresar. Eh, o también la otra alternativa son los canales de cable de aire donde transmiten los contenidos de la televisión universitaria. Estamos en Canal 4 Posadas, Canal 4 El Dorado, eh, Canal 12, la propuesta de Somos Posadas también, Flow, Giga Red y ¿qué me está faltando? Bueno, eh, todas las propuestas que tenemos para compartir y que te sumes a esta comunidad informativa de la televisión universitaria. Nos vemos mañana, cuídense y que tengan una excelente jornada. Chau, chau.